Buenos días, y Star Wars. Eh, eh, eh. Con Tortulio, ¿qué tal? Adelante. Pues sí, que con mucha ansia de ver la nueva película. Mucho morboda ver al ver a señor Harrison de mayor. <risa> bueno, pa parece que en el 2011 Georgie Lucas. Estaba escribiendo el guión de esta nueva trilogía. ¿no? Por lo que yo leí, al menos, creo que tenía en la mente 12 películas. Según cuentan las malas lenguas, el objetivo del director era tener algo listo para regularizar el estudio antes de venderlo a Disney. ¿no? Pero parece que la venta se hizo un año más tarde, y entonces se decidió descartar sus ideas. Parece que las ideas de Georgie no les gustó a Disney. Entonces pusieron a un nuevo director, un tal JJ Abrams. Bueno, no sé, con este nombre... ¿Lo conoces tú? A este. Yo no lo conozco de nada. A mí me suena Abraham el, el del apocalipsis, ¿no? Sigue, sigue leyendo para abajo, sigue leyendo para abajo. <ríe> Qué gracioso. <ríe> <ríe> JJ que... que... Abrams. Abrams. <ríe> Parece que la serie la va a hacer JJ Abrams. Abrams. Abrams. Y bueno, conocido por todos, dice aquí. Porque yo, mira que soy fan de, de Star Trek y no lo digo en mi puta vida. O sea, pues que... Muchas gracias. Que, que fan como tú de Star Trek no conociera a Bram. ¿no? Eso no es Star Trek. <risa> es que decir que no es Star Trek es como decir que la amenaza fantasma es la mejor película de Star Wars. Vale, vale. vale. vale, vale, vale. Estamos de acuerdo. estamos de acuerdo. Vale, vale. Esta nueva trilogía de Star Wars ¿no? se sitúa 30 años más tarde de lo ocurrido en el sexto episodio de la saga. ¿no? O sea, después del retorno del Jedi. Y según este director, será una nueva historia que además tiene relación con las dos trilogías anteriores. ¿En serio? Qué pasaba, ¿no? ¿Cómo no va a tener relación con las otras? Joder, si no tiene relación con las otras no le pongas Star Wars. Pero bueno, si ¿sí es el director de esos bodrios... Lo que todos los fans queremos saber es si esta nueva saga se va a basar en las en el folclore que había por ahí de cómics y tal, de Star Wars, ¿no? Y han dicho que no van ¿no? a hacer otra cosa, ¿no? lo cual da, da miedo, pero en parte también mola porque así te dejan con el trícolis, ¿no? Cuéntanos sobre las caras nuevas y los personajes archiconocidos. Bueno, a ver, parece que... A ver, las caras nuevas son bastante pispinetas, ¿no? Ver, parece que está un tipo llamado Finn, que bueno, parece como un b neoyorquino. Y bueno, por lo que pone es, es de la Resistencia, interpretado por John Boyega, y Aparece. ex miembro del primer orden, o sea, de los malos. Claro, pero ¿es ¿que, que es un traidor al, a los malos o qué? Luego no tenemos Esta Rey. Chica, que es una chica, parece que es de La Resistencia, apareció en Blue Season, interpretado por Daisy Ridley, que parece una chica muy guapita, pero un poco más se sabe, ¿no? Lleva sí, aquí un traje sí, muy... se la ve, se la ve guap, guapita, pero, pero con ganas de marcha, con, con clama de marcha, porque sabe, lo que sí que sabemos es que es, es una moradora, ¿sabes? Los moradores, las arenas. Pues, sí. sí, tenemos también a Poe Dameron, Interpretado por Oscar Isaac, que parecía en Driver, Ex Machina, X-Men, que es de la Resistencia y que parece que es hijo de algún personaje de los de antes, parece. Eso es lo que con cuentagotas van diciendo, ¿no? Bueno, parece que tiene un traje muy estilo Luke Skywalker, ¿no? Sí, es, es de, de la aviación, ¿no? De... Luego está Kylo Ren. Kylo. Es el malo, es el Qué caballero red, ¿no? Es de los malos, que sabemos que está interpretado por Adam Driver. Pero, claro, aquí hay un enigma, porque va con la cara tapada, ¿no? Parece que su afiliación Caballero Red, el primer orden, ¿no? Que... Es el jefe de los malos. Jefe de los malos. No sería un Darbader. Si sí, es la película, del nuevo Darla. con todo el respeto, esto, esto parece una peli de esta de los 80, o sea, ya la careta, no sé, pero yo tengo caretas mejores, decir, se han regalado a Disney, me sí. parece a mí. Esta careta sí, no sé, de momento no nos parece un, una cosa muy impactante, no como lo fue en su momento la de Darth Vader. También está el Capitán Phasma. Interpretado por Wendolyn Christie, no sabemos si es un chico o una chica. Ah, vale, es una chica. La Brienne de Tart, de Juego de Tronos, y también es de los malos. ¿no? Y tú no la conoces porque no miras Juego de Tronos. Ya, yo es que soy muy auténtico. Contextualicemos el, el, el tema la que hemos visto los nuevos personajes. Porque tenemos al Imperio Galáctico en ese momento de la saga, ¿no? justo antes de empezar esta película, que ha sido destruido después de la batalla de Endor todos lo sabéis, y, y el villano, los malos, será el primer orden. Abrams explicaba en una entrevista que una de las inspiraciones que tuvo para crear este enemigo fueron los nazis, que, que se fueron a Argentina, pero supongo que serán así muy rectos y muy duros, ¿no? Parece que el primer orden es como si fuera la típica dictadura militar y resulta que convierte a Darth Vader en una especie de mártir, en una especie de Jesus, pero, pero al, estilo, al estilo Star Wars, ¿no? al estilo del lado oscuro de la fuerza. Entonces, parece que 30 años después de la explosión, de la segunda guerra de la muerte, surgen para luchar contra la, contra la alianza rebelde y aniquilar a la resistencia. ¿no? Parece que heredan un montón de rasgos del imperio, o sea, organización jerárquica, la utilización de diferentes tropas, entre ellas los mágicos estos tropes por fin, ya no son robots, ya era ahora, bueno, la cuestión es que no es lo mismo, ¿no? No sé si recuerdas que las primeras películas tienen un... un... Ya las naves, ¿no? Incluso está muy bien hecho, ¿no? Pero claro, tú ves la amenaza fantasma y ¿qué? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? viendo ya jardines. Entonces, eh, el señor Kylo Ren es un humano con sensibilidad a la fuerza, ¿no? Parece que es miembro de los Caballeros de Ren y colaborado en el primer orden. Parece que han habido de algunas imágenes que sale el amigo con el sable rojo que te, parece que tiene la singularidad de tener una espada estilo Claymore, Porque dice que se, se ve que se la ha hecho él, ¿no? entonces Y le salen como aquí dos, dos ¿sabes? hasta aquí la espada y salen todos así. Siempre como que está a punto de explotar. Sí, no, no. no. La, la, la espada, aparte, mola un montón, ¿no? Y, aparte, si te fijas, hace la forma de Jesus. Es Claymore. Esto parece ya una película de Pablo, Pablo ¿eh? ¿Lo ves? El tema es que, de momento, no sabemos <risa> mucho de Kylo y de qué relación tendrá, y si es algún personaje que ya conocíamos que se ha pasado al lado oscuro o no, o no sabemos, ¿no? Pero el, el, luego hay el tema del, del póster, ¿no? Porque el póster es, es revelador o no, depende de cómo tú lo mires, ¿no? Pues si te fijas en el póster, vamos a poner por aquí, sale Kylo, sale la chica esta, sale el negro, sale Chihuahua sale solo sale Leia, Sale el, el, el, el robot este nuevo, sale R2 y C3PO, sale un bicho pequeño que no sé quién es, pero Luke ah. Skywalker no está. Esto parece ya una película de Pablo Roel, eh. Pero yo creo que es obvio. Luke Skywalker es el guapo de la espada de Jesus, seguro. Es no, obvio. Eso es una teoría. No sé, hay varias teorías y a eso se lo A las teorías de los fans. Una de las teorías es que Rey es hija de Han Solo y Leia. Bueno, hmm. el, a ver, que Han Solo y Leia estaban en ello, no nos quedaba ninguna duda. Entonces, es posible que alguno de los personajes sea su hija no o su hijo. Entonces, eh, es, es probable, es, es, es, se especula con eso. Parece que uno de los padres de Kylo Ren es un personaje conocido. no Parece que, que los fans dicen que, o lo, lo que se sabe, no la obsesión de Kylo con Darth Vader y sus actitudes que tiene hacia la fuerza nos hacen pensar... Que el líder de los Caballeros de Red tiene relación familiar con otros personajes. En este caso, dicen o tienen la teoría de que es el hijo de Luke Skywalker, por ejemplo. ¿no? Pero, bueno, podría ser el primo o vete a saber. O solo que, había, que hubiera un, una manera de ligarlos ¿no? y que por eso quiera acabar con ellos. O alguna, claro, algún tipo de relación tiene que haber, para que sea personal, como, como era personal. Eh, el tema de Luke y, y, y Darth Vader y Anakin, ¿no? Sí, sí. Eh, luego tenemos el, la teoría de que Rey o Finn, el, el chico este que se parecía como a Luke, acabarán siendo Jedi, o uno o el otro, ¿no? Ya sea porque sean hijos de, de Leia, que también es posible que sea... Bueno, sabemos, sabemos sabemos que Leia es Jedi, ¿no? Pues podría pasar allí sus genes, ¿no? Parece que, que dicen que, que, le, que Han Solo muere, ¿no? Parece que, que los fans tienen la, la sospecha de que posiblemente Han Solo en esta película se va al panteón directo, ¿no? Eh, parece que, que, que al actor le hubiera gustado una muerte épica, ¿no? Parece que esta es su oportunidad para... Porque según dicen, Harrison Ford dijo algo así como que para él después de la película... El, el, el, el papel estaba muerto, ¿no? Puede ser que, que sea porque directamente se va directamente al infierno, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? ¿Hasta qué punto será verdad? En breves días lo sabremos. Otra de las teorías es que Finn muere también. Pero bueno, claro, es un personaje nuevo y entonces... ¿Cómo vas a matar a un personaje que nos acabas de presentar, no? Podría ser. Sabemos que Finn recibe formación militar y, y que, además, en uno de los trailers eh, se ve que pelea con un soldado, o sea, y, que sabe manejar un sable. Pero, claro, no sabemos si será suficiente para hacer frente al, al malo malote. Parece que Poe se pasa al lado del primer orden, ¿no? Parece que sale en el tercer trailer de la película y en él vemos como el personaje le torturan le, para conseguir información al estilo la CIA. Y entonces la cuestión es que Kylo busca datos o bien lavarle el cerebro. Visto, visto lo que salió en las otras películas, posiblemente es un escenario que podría darse, ¿no? En el que es torturado, torturado y torturado y, y la fuerza, el lado oscuro... El lado oscuro al final le, le, le hace un buen truco, ¿no? Eso es lo que parece, ¿no? O podría ser que él se dejara... que fuera una estrategia, Luke se pasaba al lado oscuro para poderlo romper desde adentro, ¿no? Entonces tenía que ser malo malote durante un tiempo para luego, en el momento clave, pues matar al malo, ¿no? No sé, no sé, es, es una hipótesis más. ¿no? Otra de las teorías de los, de los fans es la teoría de que Jar Jarvín se ha pasado al lado oscuro. Bueno, pues esto empezó en Reddit, que es, escriben una hipótesis bastante bien elaborada. Bueno, pues el caso es que ahí en Reddit se montaron una buena fiesta con el tema de que Jar Jar había pasado al lado oscuro y que además tenía un papel importante en la película porque sería el que, el que posibilitaría matar al malo y tal. No Esperemos que no lo bajen. Saben perfectamente, creo yo, que no queríamos ver a Jar Jarvis ni en pintura. Bueno, pa parece que, que todos los fans, yo creo, todos los fans estaban esperando con ansia saber si iba a salir Luke Skywalker, ¿no? ¿Qué pasa con Luke Skywalker? Claro, sí, es ¿qué siempre... pasa? Porque, porque, claro, en el cartel, si tú te fijas, claramente no se ve por ningún lado. Pero bueno, como siempre, yo creo que esto es propaganda y realmente está escondido. ¿no? Vamos ¿Cómo? con lo que sabemos. Sabemos que Mark Hamill, o sea, el Luke Skywalker de las antiguas, saldrá en la película. Eso lo sabemos. Habían habido como si saldrá, no saldrá, que sí, que no, que sí, que no... Pero sí, sabemos que sí. Pero si miramos el cartel, no sale. Entonces, ¿qué? ¿Qué? Esto parece ya una película de Pablo Corbelo, ¿eh? ¿eh? Sin duda, si recuerdas, en, en la trilogía original, cuando Luke falla en la prueba de la cueva, cuando incineran el cuerpo, se puede ver cierta rabia en Luke. La cuestión es que hay otra hipótesis que dice que Luke se ha convertido en una especie de guardián de un sepulcro, O sea, Luke, si Luke es Luke, estaría haciendo algo muy guay, ¿no? O sea, solo él sabría lo que hay que hacer. Hay una foto que pondremos por aquí, que se ve a R2 y a un tío ¿no? con, con una mano metálica, como que lo toca, ¿no? Y está claro que ese es Luke. No, eso, esa imagen tampoco deja claro nada. ¿no? Tenemos también una hipótesis que no tiene mucho fundamento, pero es bastante impactante, ¿no? Que sería que Luke está muerto y aunque el actor salga a los créditos de la película, no significa que tenga que salir en el momento presente, ¿no? 30 años después de la batalla de Endor. Podría tener un, un, una actuación distinta en la película y no salir por eso en el póster. Sí, lo sí, que, sí. bueno es esta teoría no, no es muy... No es muy sólida, ¿no?, en realidad. En cambio, esta que estábamos diciendo de lo del sepulcro, sí que yo creo que encaja más, o bueno, la teoría de los fans, estaría retirado en algún lugar recóndito de la galaxia, evitando que Kylo despierte un antiguo y malvado Sith. Esto po podría encajar bastante, en, yo creo, mejor, ¿no?, de lo de que fuera el malo. Me encajaría más, una, una cosa así. Sí, sí. No, está que, ahí como, como haciendo como rituales haciendo, para... Lo que hay que hacer, ¿no? O sea, eso que decía que, es que, que lo veíamos, la última imagen que teníamos de Luke en la, de la saga an, antigua era esa mirada de rabia, ¿no? O bien te lleva al camino del lado oscuro, o bien te lleva a, a todo lo contrario. No hay un término medio. No te puedes hacer repartidor de pizzas después de eso, de la galaxia. <risa> como lo sabes... Bueno, yo para finalizar vamos a hacer una conclusión, ¿no? ¿De, de qué esperamos? Bueno, no sé, no sé, tal vez Pablo Coel ha hecho guión en bambalinas, no sabemos. Por ahí varias veces lo he oído y han reiterado es que esta saga va a ser un poco más como para adultos, ¿no? Porque la crítica que había es que las, las nuevas, eh, las tres últimas que han hecho, eh, no, o sea, estaban enfocadas para un público más infantil y, y, y que entonces, como adulto, viéndola, pues la veías un poco como... Claro que no, que no está hecha para ti. Y, y en cambio las tres clásicas sí que estaban hechas para todo el mundo. Las podía ver un niño y flipar, y las podía ver un adulto y, y, entender, y, y, en, y ver un guión más profundo en, en algunos aspectos. ¿no? Esperemos que en esta nueva saga nos traten como adultos y no se dejen llevar por el ya el Bueno, lo que está claro es que la espada, el salón de hacer del malo, tiene una cruz. Eso ha quedado claro. El otro día vi El imperio contraataca, ¿no? Pero claro, la nueva versión. ¿no? La nueva versión remasterizada, añadidos, con nuevos ah, efectos. Sí. ¿Y qué, qué tal? Sinceramente, me gustó. Pero es que es otra puta película. O sea, quiero decir, mmm, está muy bien, con muchas escenas añadidas, no se puede negar que es brutal. Pero claro, mmm, es la película que viste de pequeño. Es que claro, yo creo que juegan con nuestra mente, ¿no? Espero que la nueva película salga al hombre medicina, porque si no... No van a ser solo palabras. ¿Me explico? Esto va dirigido al director. Si vas a hacer el modrio de Star Trek, mejor quédate en tu puta casa. Sí, bueno, porque todos estábamos esperando. Que. Todos esperábamos a saber si. no, así no. no. no. no. no. no. no. no. no. Cállate, ¿no? Me parece el perro ese, el, el carposo, no sé cómo era. <coughs> bueno, va. Un tal JJ Abrams, que bueno, no sé, con este nombre... ¿Tú lo conoces tú? A este... Yo no conozco de nada. A mí me suena a Abraham el, el del apocalipsis, ¿no? Sigue, sigue leyendo para abajo, sigue leyendo para abajo. <risa> eh, qué Escúchame, lo diré claro como fan de Star Trek. Eso no es Star Trek. Uno. Bueno, vale. No, no nos, no nos desvío. No, pero es que ahora me has desviado porque me estás insultando. A ver, te has pasado. Esa mierda, eso no es Star Trek. A ver, es que, a ver, no flipemos. Eso es pues que... me ha hecho gracia que, que un fan como tú de Star Trek no conociera a Abraham. ¿no? Tiene relación con las dos. Tro... Joder, no puedo hablar, tío. <risa> es que, bro, una... una Mejor está más por culo y de David, que es una, es una piltrafa. ¿no? Esto parece ya una película de Pablo Corbelo, ¿eh? Podría ser.